El Código Penal nos ha llegado el viernes de la semana pasada, hoy en nuestra sesión de senadores lo vamos a remitir a la Comisión de Justicia Plural, allí se hará el tratamiento del código, seguramente en unos días, y luego pasará ya al pleno para su tratamiento primero en grande y luego en detalle. Les decía que hemos estado trabajando junto con la Cámara de Diputados en la construcción de este código, venimos trabajando en él prácticamente desde el inicio de nuestro mandato, casi tres años, y en los últimos cuatro o cinco meses hemos estado sosteniendo reuniones con diferentes sectores y hemos ido avanzando justamente de manera coordinada con diputados. Nosotros esperamos poder tener el tratamiento del código sin mayores contratiempos. Creo que los acuerdos, los temas más sustanciales, diríamos, del código están resueltos.